a que no desistáis y que, bueno, que, que, que vayáis a por todas. Porque como en cualquier parte del mundo, ir a casa a buscaros para ofreceros un trabajo. Aunque sí que tengo que deciros que los contactos en Australia funcionan muy bien. ¿eh? ¿Verdad, María? Sí, los sí porque, por ejemplo, tenis. yo empecé a dar clases de tenis porque un profesor, un profesor de la escuela, eh, bueno, supo que yo había jugado a tenis. Entonces me invitó a un partido, el padre no sé quién me vio... Y acabé dando clases, o sea que y sí, sí. a partir de ahí te surgió la oportunidad de dar las clases. Sí, sí. Exacto. Es muy importante, chicos, que cuando empecéis la escuela, que hagáis amigos, conozcáis gente, en casa, en el barrio, donde vais a comprar el pan, donde sea, que la gente os conozca, que sepa que acabáis de llegar, que estáis buscando trabajo, que estáis dispuesto a trabajar de lo que sea y trabajar duro, sobre todo, trabajar duro. ¿eh? Vale, el tema de eh, gastos, Bueno, ahora María os vale. Sí, eh, Voy a poner primero un vídeo y luego os lo cuento un poco, ¿vale? Si no lo veis bien o no lo escucháis, por favor, eh, decirlo en el chat, ¿vale? Voy a poner ahora uno de videos, creo que es este...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 Dios, Qué cinco no días, decir. me voy otra vez, ¿no? Basta, <risa> que vengo. Ya ha pasado todo eso. Sí, los vídeos de María sí, sí. son muy chulos, os los recomiendo porque está todo muy bien explicado y son muy chulos, dan muchas ganas de irse, sinceramente. Sí, sí. Bueno, pues como habéis visto en el vídeo, no sé si repetirlo o ya os ha quedado claro un poco por dónde van los costes, si no podéis mirar el vídeo otra vez, pero bueno, tenéis el visado de estudiante, eh, las pruebas médicas, tenéis que contar con todos estos, estos gastos antes de ir a Australia y luego también contar con los gastos que vais a tener allí, ¿vale? Sobre todo para que os podáis eh, mantener los primeros meses, ¿vale? Y encontrar un trabajo y luego ya... La verdad es que si encuentras un trabajo eh, currando las, o sea, trabajando las 20 horas que te deja el visado de estudiante, yo creo que se cubre bastante tanto lo que es la habitación como la comida, que es lo básico. No sé, Leti, tú que tienes más experiencia, eh, ¿tú qué crees? También comentaros que mucha gente nos pregunta, ¿no? ¿Cuánto dinero debo llevarme? Es que me da miedo eh, hacer corto. Evidentemente nosotros... Siempre os vamos a recomendar que os llevéis un colchón económico, siempre. Pero también quiero comentaros que, bueno, que como en cualquier ciudad del mundo, o sea, en Australia, eh, depende de la ciudad en la que estéis, ¿no? Pues eh, hay cosas más económicas y cosas más caras, ¿vale? Eh, mucha gente, muchos nos movemos en bici, no tenemos que usar el transporte público, por ejemplo. Muchos trabajan en restaurantes, cafeterías o en hoteles. Eh, alguna de las comidas la hacen en, en, en su lugar de trabajo o cuando terminan la jornada les dan algo para que se lleven para comer en casa, ¿vale? Siempre, bueno, eh, es un país caro, eso no os lo vamos a negar, es caro, pero bueno, siempre tratamos de buscar, de economizar. ¿eh? Compartir habitación siempre es más económico que tener una habitación para ti solo. Las habitaciones con baño privado son más caras que las habitaciones sin baño. Bueno, siempre cada uno en función de su, de su presupuesto y eh, pues, bueno, elige moverse de una forma u otra. ¿eh? Pero yo creo, María, que los gastos están muy, muy bien explicados, muy claros. Eh, en Australia, bueno, eh, importante, todo se paga por semanas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el alquiler de la habitación se suele pagar por semanas, así que si eso sí. es un dato importante. El transporte público también. La comida, bueno, la gente suele hacer la compra cada semana. Y el móvil sí que es lo único que pagamos de forma mensual. ¿eh? El móvil son tarjetas de prepago que cargamos una vez al mes y nos dura para todo el mes. ¿De acuerdo? Si te parece bien, María, pasamos a al siguiente apartado, que son los destinos. ¿eh? Perfecto. Es la gran pregunta del millón. Sí. Sí. Qué lío escoger dónde me voy. Sí, sí, sinceramente esta es la gran duda de todo el mundo, porque claro, eh, no todo el mundo ha estado en Australia y no sabe dónde ir, no lo tiene claro. ¿eh? Nosotros os vamos a explicar brevemente eh, las, lo, las cosas más importantes de cada ciudad, los pros y contras, eh, yo, María ha viajado por todas partes, os va a poder dar mucha información, pero bueno, también... todas, en... todas, ¿no? No, todas, todas no, pero bueno, has estado en bastantes... Pero también en nuestra web hay bastante información sobre todos los destinos. ¿eh? Sydney, la ciudad más importante de Australia o la más conocida, ¿no? a nivel Exacto. internacional. Es, es una de las es... más grandes, sí, sí. Y tiene, no sé, o sea, vas al, al centro y tiene los rascacielos, pero luego te alejas y tiene como las casitas pequeñas, o sea, es como un pueblo, pero gigante. Sí. Tienes razón, es María. Muchas gracias. Mucha gente me pregunta sobre Sydney porque le da miedo meterse en una gran ciudad y sentirse, sentir ese agobio de la gran pero yo siempre les explico que lo que es el centro de la ciudad, lógicamente, pues como cualquier centro financiero de cualquier ciudad de, eh, de otro país, hay rascacielos, evidentemente, pero cuando te apartas un poquito, te vas un poco a las afueras, parece que vivas en un pueblo, es totalmente distinto, ¿eh? Eh, lo bueno de Sydney es que es una ciudad multicultural, tiene muchísimas mucha actividad tanto de día como de noche, tiene muchas playas eh, a diferencia de otras ciudades. Sydney tiene muchas playas, playas muy bonitas, no son paradisíacas todas, pero bueno, son lugares playas bonitas. Hay sur, buenas olas para los amantes del sur. Tenéis muchas playas de sur, buen clima, uh, ¿verdad María? El sí, muy aquí. buen clima. La verdad que es bastante agradable casi los 365 días del año. Suele predominar el sol, ¿vale? Lógicamente también llueve, ¿no? Pero suele predominar el sol. Y las temperaturas en invierno, porque Sydney tiene invierno, eh, no son tan, tan bajas como en otras ciudades como... ¿Eh? Tiene una, una temperatura media de unos 13 grados, más o menos, 13, 15 grados. ¿eh? Y Sydney ah. es una ciudad con una gran oferta educativa y laboral. ¿Eh? Por contras, que, que, ¿cuáles son los contras de, de Sydney? Pues que es una ciudad cara, ¿eh? al menos al principio. Eso es lo que me cuentan en Sydney. Me dicen, Leti, hostia, al principio todo me parecía carísimo, pero ahora que ya llevo unos meses que ya estoy instalado, ya la cosa no me parece tan cara. Pero al principio sí que suele, bueno, suele parecer una ciudad bastante cara. ¿eh? Y bueno, es una ciudad que tiene tráfico, bueno, como cualquier otra ciudad. ¿eh? Yo la verdad que recomiendo mucho Sydney. Me encanta. ¿Qué te pareció a ti, Sidney, María? Súper guay. Pero creo que yo, entre Sidney y Melbourne, me iría a Melbourne. Aunque no tiene bueno, playa, sí. Lo tendría un problema, pero bueno. Es que Melbourne también tiene muchas cosas que muchas cosas buenas que ofrecer. ¿eh? Porque, bueno, muchos sabréis que Melbourne es una ciudad súper moderna, muy cultural. Se, en Melbourne se celebran mucho tipo de eh, conciertos, festivales de música el tenis, la fórmula 1, hay muchos eventos ¿eh? a lo largo del año es una ciudad... y así como, como Sydney se ve mucho más moderna Melbourne mmm, me recuerda mucho a Barcelona que tienen los edificios antiguos y luego los modernos y todo sí, se mezcla combina, combina esa, ¿no? esa, esa mezcla de, de, lo, de lo moderno con un poco lo más, lo más antiguo ¿eh? es una ciudad que tiene muchos estudiantes universitarios muchísimos ¿eh? de todas partes del mundo yo pienso que Melbourne es la ciudad que tiene más influencia europea, sinceramente, eh, comparándolo con el resto de ciudades, es la ciudad Puede ser. que tiene más influencia europea. Eh, eh, transporte público en Melbourne, estupendo, ningún problema, realmente, es un... Eh, mira, por aquí dice Marian que Melbourne es la hipster, sí, sí. Sí, Melbourne es verdad. Tiene, tiene ese rollito, la verdad, es muy guay, eh. Eh, Oferta laboral y educativa también, igual que en Sydney, mucha y bueno los contras eh, las sí, olas el clima ¿eh? que es un poco loco ah, sí tienes razón las olas y el clima en la ciudad sí que hay una playa pero no es una playa para surfistas vale es una playita ¿eh? para bañista las olas están a las afueras de la city y bueno es una una ciudad que dicen que Melbourne es la única ciudad de toda Australia en la que puedes vivir las cuatro estaciones del año en un solo día ¿eh? Uno sabe cómo amanece, pero nunca sabe cómo va a terminar el día, así que siempre hay que estar prevenido, ¿eh? llevar la mochila, con el paraguas, con una sudadera o con unos tirantes por si sale el sol. Melbourne, la verdad que está muy bien también, es una ciudad. Todo sí. totalmente. Modo cebolla. La verdad que Melbourne es también un gran destino. Brisbane, uh, qué te parece? Brisbane, Brisbane nos ¿no? vamos arriba. Al norte, pues si te digo la verdad, eh, solamente fui a Brisbane cuando fuimos con Marta a recoger a Yellow Mellow, no ah, he ido no, yo verdad. a visitar, lo pasamos de largo. Ah, no, ¿no tuviste la oportunidad de visitar Brisbane? Bueno, pues no. yo, yo sí que he estado varias veces, he estado visitando a nuestros estudiantes y visitando a las escuelas y bueno, tengo que deciros que Brisbane, a diferencia de Sydney y Melbourne, Brisbane es una ciudad, es una ciudad importante también, pero más bien parece un pueblo, ¿vale? Eh, es la capital de Queensland, del estado de Queensland. Al estar más al norte, el clima es más cálido durante todo el año, tiene un clima más tropical durante todo el año. Brisbane está muy bien conectado entre, digamos, lo que es el norte y el sur del país. Cerca de Brisbane hay lugares maravillosos, como los que os, os ha enseñado María anteriormente en sus fotos. Eh, está eh, Fraser Island... Eh, está Nusa eh, más hacia el norte de las Whitsundays estamos hablando más al norte, pero bueno cuanto más al norte se eh, sea Brisbane cuanto más al norte pues más cerca, ¿eh? y luego hacia el sur tenéis otras ciudades maravillosas como Gold Coast y el paraíso Byron Bay, ¿eh? está muy bien comunicado eh, Sí, Brisbane. Gold Coast es muy bonito, yo creo que si me tuviera que tuviera que ir a, otra, a una ciudad y sí, pueblo, me iría a Gold Coast Claro, el tema es que Brisbane, a diferencia de Golcos, que Golcos también es una ciudad más bien pueblo, no, una ciudad más pequeña, más mediana, sí. Brisbane no tiene playa. Entonces, a los que somos amantes de la playa, no solemos elegir Brisbane porque bueno, eh, es un requisito importante para muchos de nosotros. Las temperaturas en verano en Brisbane, como os he comentado, como está más al norte, tiene un clima bastante cálido y no son extremas para nada. ¿eh? Es un clima bastante agradable el que tiene Brisbane. Golcos, como os ha comentado María, es un lugar muy bonito también. Estero. Eh, eh, muy surfero, mucho. Golcos tiene, es, creo que es la ciudad que tiene más kilómetros de playa. Es increíble. Son playas kilométricas muy anchas. Son enormes y preciosas. Arena mmm, blanca, muy bonitas. Eh, hay mucha. Eh, en Golcos se respira. Es una ciudad mediana pero se respira otro aire, es más bien, pues eso, es un destino vacacional, se, mucho, mucho surf, mucho, en los campeonatos de surf muchos también se hacen en Golcos, ¿eh? es otro... Mucho movimiento de personas, pero claro, también, no mucho movimiento, llegan, se van. Mucho. Mucha gente joven, muchísima, marcha todas las noches, ¿eh? claro, al ser un lugar tan turístico, Golcos, pues claro, tiene una gran oferta en ocio, tiene un montón de bares, restaurantes, discotecas, hoteles, por lo tanto en un destino como Golcos, eh, pues claro, el, el trabajo que abunda estar, sobre todo relacionado con el sector de la hostelería eh, y del turismo. Claro. El clima también es muy agradable en Golcos, eh, al estar bastante, bastante al norte, ¿no? Eh, es que el clima es bastante sí. agradable, sol, predomina el sol, también llueve lógicamente, eh, y co en, como contraste en, en la ciudad de Gold Coast, es que eh, al ser un lugar tan turístico, en invierno sí que la faena baja un poco. ¿eh? Eso sí que es verdad, el, el trabajo baja un poco durante los meses de invierno. Y aglomeraciones... Hasta, claro, se refiere a las aglomeraciones, claro. Es tan turístico, es un destino donde los australianos van de vacaciones. ¿eh? Entonces, claro... Los meses de verano, que son la temporada suele ser más larga que en España, realmente está a full. Y hay mucha gente de vacaciones y, por lo tanto, hay bastante, bastante oferta laboral. Pero sobre todo es en el centro, porque es que en Australia las, las ciudades son súper raras, porque en el centro tienes todos los rascacielos. Es lo que te decía, claro. está toda la gente ahí y luego te alejas y es pueblo. O sea, que puede estar, o sea, pueden haber aglomeraciones, pero tú te puedes alejar de ellas, ¿sabes? No es como que sea en Barcelona o en Madrid, que está, está aglomerado y está todo allí, no te puedes escapar, ¿sabes? No Exacto, sé. sí. Como bien dice María, las ciudades en Australia son diferentes. Claro, a veces uno lo quiere explicar, y pero es un poco complicado, ¿no? Eh, pero bueno, como dice María, lo que es el centro de cada ciudad sí que... Notas que estás en una ciudad, ¿eh? hay edificios altos, hay tráfico, gente que va, viene, eh, banqueros, ¿no? mucho movimiento, pero a la que te apartas un poco, te vas un poco a las afueras de la ciudad, no estamos hablando a grandes distancias, sino eh, digamos un poco a las afueras, encuentras lugares mucho más tranquilos ¿eh? y eso también pasa en Golcos. La zona de Surfers Paradise es la zona más concurrida porque es la zona pues, bueno, donde está casi todo. Pero a la, que te acer a la que te alejas hacia el norte o hacia el sur, encuentras barrios muy tranquilos, con casas súper bonitas, donde viven familias australianas, ¿eh? La verdad que es un buen destino. Gold y luego si te, ale si te alejas Perth. mucho, mucho, mucho, te vas a Perth. Perth. Nos vamos a la otra costa, ¿eh? Mientras, eh, o sea, todas las ciudades de las que hemos hablado ahora están en la costa este y el sur del país, Perth es la única ciudad importante... De la costa oeste ¿eh? Perth es una es, eh, Bueno, como aquí dice Es naturaleza en estado puro vale, Porque a pesar de ser una ciudad Que lo es, una, tiene todas las comodidades Que tiene una ciudad, pero la, Perth, los alrededores, es súper salvaje vale, Es un lugar Está en el western de Australia Es una de las zonas más deshabitadas del país ¿eh? La verdad que es un sitio Que vale mucho la pena El clima es muy parecido al que tenemos en el Mediterráneo Las temperaturas no son muy extremas Sí que tienen las cuatro estaciones del año, pero las temperaturas son bastante extremas, no son extremas, perdona, son bastante eh, parecidas a las del Mediterráneo. Tenemos, eh, bueno, es una ciudad tranquila, es una ciudad moderna, eh. tiene buen transporte público, hay oferta educativa y oferta laboral también, y sur, eh, también en Perth. Sí, a mí sur. es otro lugar que me gustaría ir, la verdad, porque sí, ver. sí. sí. La verdad que Perth, es, bueno, Perth y los alrededores son es una zona muy increíble. Lo que pasa es que no es uno de los destinos más elegidos entre nuestros estudiantes porque al ser la única ciudad importante de la costa oeste, a la gente le da, le da como miedo ¿no? irse tan lejos del resto de ciudades. Le da miedo sentir que está aislado del resto del país. Y bueno, en cierta manera sí que lo estás porque, bueno, de costa a costa tienes entre cuatro y 5 horas de vuelo. Son bastantes horas, ¿no? La gente que vive en Sydney, un fin de semana se puede ir a Melbourne, se puede ir a Golco, se puede ir a Brisbane, ¿eh? una escapada de fin de semana. Claro, si tú vives en Perth, irte un fin de semana a Sydney es un poco justo, ¿eh? porque entre lo que pierdes de ira y de vuelta en avión, no te queda mucho tiempo para disfrutar en la ciudad. ¿eh? Aparte que los billetes de avión son un poco caros. Pero por lo demás, Perth es una ciudad estupenda, ¿eh? es un lugar precioso eh, y hay bastante oferta laboral, bastante. ¿eh? Eh, pues nada con eso a ver oh qué bonito ¿Hemos terminado sí no hay más ciudades bueno no sí sí que ciudades. las hay la verdad sí, hay más pero destinos, estas son las que pero... más eh, las más solicitadas vamos exacto sí eh, hay muchos otros destinos de acuerdo chicos pero eh, los otros destinos que si alguno está interesado que nos escriba y lo comentamos eh, no solemos dar, darle tanta importancia porque bajo nuestro punto de vista on, no son tan interesantes ¿vale? o la oferta laboral es muy escasa entonces como la mayoría necesitamos trabajar nos recomendamos ir a zonas muy remotas porque realmente la, las opciones laborales son complicadas ¿eh? así que estas son las, las que... principales ciudades sí, de Australia perdona <risa> creo que ahora va a entrar Isa Isa, ¿estás por aquí? Sí, ahora viene el de preguntas. Hola Isa. Hola, hola, hola Isa. chica, hola a todo el mundo. Lo habéis hecho está? muy bien. Gracias. gracias. No sé si... Um, hola, me dicen hola por aquí. Muchas, Muchas gracias hola. a todo el mundo por conectarse. Mundo. <risas> hola Isa. Ah, ahora viene lo bueno. Ah. Juan Basagoiti me suena muchísimo, no sé de qué. Ahora sí, me a mí también me suenan muchos estudiantes. Hay mucha sí, gente ¿verdad? que me suena mucho los nombres, sí, sí, sí. Bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Al principio de todo. Pero sí, sí, muchos nombres me suenan. Sí. Bueno, he ido apuntando a las preguntas que más eh, se han repetido. Habéis hecho bastantes preguntas sobre la Work and Holiday Visa. Os voy a volver a poner aquí el, el post porque no tenemos mucho tiempo ya para contestar. La mayoría yo creo que se han ido respondiendo y si no, estoy segura de que encontraréis la información en él. Podéis mandar un correo a hello.osiyoutube.com y, y os responderemos lo antes posible. ¿Vale, chicos? ¿Qué más? Eh, han preguntado también varias veces, quizá esto lo puede contestar Leti. Que si se pueden encadenar dos tipos de visados distintos, por ejemplo, un visado de estudiante, luego puedes pedir una skill visa o Correcto, otro tipo de visado. Sí. Sí. sí, sí que es posible renovar visado, ¿vale? O sea, cuando uno se va a Australia con un visado, ya bien sea el turista, estudiante, con el visado que sea, ¿vale? Puedes, bueno, perdón, rectifico, no con todo se puede renovar desde... Australia, ¿vale? Pero, por ejemplo, pongamos el caso de que yo me marcho con un visado de estudiante y estoy estudiando en Australia y cuando termino mi curso decido quedarme más tiempo porque estoy encantada. Pues, desde Australia yo podría renovar mi visado de estudiante, ¿de acuerdo? Contratando claro. otro curso, tengo que volver a solicitar un nuevo visado, ¿de acuerdo? Eso no hay ningún problema. Por ejemplo, vale, pues, si, yo estoy, si yo estoy en Australia con una visa, un visado de estudiante y quiero solicitar una Work and Holiday Visa porque ya tengo el nivel de inglés necesario, como os he dicho, la Work and Holiday Visa no se puede pedir desde Australia. Por lo tanto, tendríais que salir del país, solicitar el visado y cuando lo tengáis aprobado entrar de nuevo al país. ¿eh? Pero claro, eso lleva, lleva un tiempo, ¿eh? que te aprueben una Work and Holiday Visa, no estamos hablando de una semana, suele tardar algo más. ¿eh? Así que es necesario tenerlo en cuenta. Vale, o sea que depende un poco del tipo de visado, ¿no? Habría que estudiar cada caso. Sí, los visados no se extienden, se renuevan, ¿de acuerdo, chicos? Un visado, por ejemplo, un visado de estudiante tiene una fecha de caducidad, ¿de acuerdo? Ese visado no se puede ampliar porque tiene una fecha de caducidad. Se puede renovar, solicitar un nuevo visado al gobierno pagando nuevamente el visado de estudiante que os recuerdo que son 535 dólares australianos, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ¿tú qué recomiendas, Leti? O sea, eh, tramitar el visado lo más largo posible desde España, hacerlo una vez allí. Claro, claro eso de, depende mucho de, de cada caso. Sinceramente, eh, aquellas personas con las que yo hablo, ¿no? Que, que me dicen, Leti, es que yo me quiero ir un año, un año y medio, dos años, que, que, que quiero estar ahí en Australia y vivir esa aventura y volver con un inglés perfecto. Claro, y a esas personas les recomiendo que desde su país y bien sea Australia, España, Chile, México, el país que sea, que ya salgan de su país con un visado para todo ese tiempo y así se olvidan de renovar visado desde Australia y se olvidan de volver a pagar. Ahora bien, aquellas personas que no lo tienen muy claro, que no están seguras, que son un poco más, les da un poquito más de miedo de reparo irse por tanto tiempo... Pues se eh, pueden ir a Australia con un visado para seis 7 meses y si están a gusto, renovar desde ahí. ¿eh? Pero siempre recordar que cada vez que renováis visado hay que volver claro, a pagar. La También me estaban de... preguntando que si estás allí con la Work and Holiday y se te acaba la Work and Holiday, puedes pasar al de estudiante. Desde allí. Pues, buena pregunta, Isa. Eh, Yo, pues mira, no estoy segura claro, es que, claro. porque todavía no ha visado, pasado un año. Claro. Es un visado nuevo, es un visado que se empezó a conceder el, el 23 de noviembre del 2014, por lo tanto no tenemos mucho, mucha información acerca de este visado, pero por la información que tengo de otros estudiantes de otras nacionalidades, estos estudiantes han debido salir del país para pedir una visa de estudiante. Por ejemplo, vale. los chilenos, ¿vale? Yo tengo bastantes estudiantes chilenos que estaban con visado de work and holiday visa, y han tenido que salir de, de Australia para renovar visa, a visado de estudiante. ¿Eh? Vale. Perfecto. Bueno, pasamos de tema porque si no con los visados yo creo que nos podríamos estar aquí un año entero, ¿verdad? Sí, es que el mundo, los visados es un mundo bastante, bastante... hay mucho, hay mucho, hay que tener en cuenta, por eso es importante que cada persona nos escriba con su caso particular y trataremos de ayudarle, contestarle y darle la máxima información posible. Vale, perfecto. Pues pasamos. Eh, tema de trabajar como au pair. También han preguntado han preguntado tres o cuatro personas. Sí. se puede solicitar desde aquí? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Qué recomendáis? A ver, el, el, el mundo del oper, pair, eh, sinceramente nosotros tampoco no estamos muy, muy puestos en este tema porque... Eh, es un mundo aparte, ¿eh? ir a trabajar como PER a Australia, pues bueno, como sabréis, consiste en irte a vivir con una familia y vivir con esa familia y pasar tu estancia con esa familia, ¿de acuerdo? Eh, sinceramente nosotros, mucha información, yo nunca he trabajado como PER, sí que he trabajado como canguro en Australia, cuidando a dos niñas preciosas con las que me divertí mucho y aprendí mucho inglés, sobre todo mm -hmm. mucho inglés de infantil, ¿no? De niñas y mermaids y todas esas cosas, ¿vale? Pero estuvo muy bien la experiencia. Y, pero bueno, yo iba, trabajaba unas horas y me iba a casa. Yo dormía en mi casa con mis compañeros de casa. Yo no vivía con la familia. De trabajar como per consiste en irte, pues, a vivir con esa familia. ¿eh? Yo conozco algunos casos, algunas eh, amigas o conocidas que que han trabajado, que trabajan como per. Eh, y bueno, eh, es otra experiencia, es totalmente diferente. Lo puedes contratar desde tu país de origen a través de una agencia que se dedique a eso o bien buscarlo tú por internet. Yo conozco algunas chicas que por internet escriben ¿no? a familias que están buscando a chicas y ellas mismas hacen el contacto y, y bueno, y, y, y ahí están. ¿eh? Vale, es otra con el, con el visado de estudiante, ¿no? Que están preguntando claro, por aquí si ver, hay alguno específico. Eh... Claro, no, no hay ningún visado específico para trabajar como au pair, ¿vale? Así como para hacer prácticas hay un visado de prácticas, para trabajar de au pair, o para ir como au pair, no hay ningún visado específico, pero recordar, todo lo que sea remunerado, todo el trabajo que tú hagas que sea remunerado, eso es igual a trabajar, ¿vale? Si tú estás trabajando, tienes que estar con un visado que te permita trabajar, ¿de acuerdo? Eso ya, vale. ya es muy personal. Eso, yo ya sabéis, siempre os voy a recomendar eh, tener un visado que os permita trabajar, hagáis el trabajo que sea, siempre y cuando sea remunerado. Así que ese vale. es mi, mi, mi consejo. Perfecto. Eh, volvemos al visado. Lo siento, porque sí que no hemos comentado en ningún momento el tema del de, el de pareja. verdad Tienes toda la razón del mundo, Isa. Sí, y la verdad que este es un lado que, que a mí me gusta mucho explicar... Eh, porque, bueno, mucha gente no lo conoce eh, y realmente está muy bien, ¿vale? Aquellos que queráis ir a Australia en pareja, tenéis la opción del visado de pareja, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste? El visado de pareja eh, obliga a que solo uno de los dos estudie, el otro no está obligado a estudiar, ¿de acuerdo? De esta forma, os lo uno está obligado a estudiar, el otro no tiene por qué estudiar, ¿vale? Entonces... Aquellos que, por ejemplo, yo, mirar ahora estoy en contacto con una pareja, ella tiene un, un nivel de inglés bastante bueno y realmente no, no le interesa estudiar nada y él tiene un nivel de inglés un poco más básico. Entonces, han decidido que él estudia y ella va como su pareja, como su acompañante. ¿De acuerdo? Los uh -huh. dos visados se solicitan el mismo día, a la misma, en el mismo momento. Hay que, lógicamente, cumplir una serie de requisitos que ahora os explico, ¿vale? Pero como dato importante del visado de pareja es que los dos obtendréis la misma duración de visado, los dos tendréis el mismo tiempo para estar en Australia, pero la pareja, a pesar de que no esté estudiando, solo puede trabajar de forma legal 20 horas por semana, ¿de acuerdo? Mientras que el estudiante puede trabajar jornada completa cuando está de vacaciones. ¿eh? Ese es el único, digamos, inconveniente del visado de pareja, que la pareja no estudia y no tiene derecho a trabajar todo el día. No solo puede trabajar, tiene esa limitación. ¿eh? El visado de pareja cuesta 40, 20, 40, ay, perdón, 420 dólares, más el visado de estudiante, ¿vale? Un visado de pareja siempre va vinculado a otro visado, ya sea uno de estudiante, sea un sponsor o sea una skill, ¿vale? Pero la pareja, el visado de pareja siempre tiene que ir unido a otro. Eh, la Work and Holiday Visa es individual, esto me lo pregunta mucha gente. ¿Puedo meter a mi pareja en mi Work and Holiday Visa? No. Ni en Usted la work, ni en la working, en, el... en ninguna. Sí, no se puede, ¿vale? Los visados vale. de trabajo, work and working, son individuales. La Perfecto. pareja solo la podemos meter en el visado de estudiante, de la skill o el sponsor. vale y para también... que nos den el visado de pareja tenemos... Dime, Isa. Perdona, nos es que me, me río porque están preguntando que si, que si puedes llevarte a tu hermana... Como pareja con el visado de pareja. Entiendo que es, que es tu pareja sentimental y que tienes Exacto. que demostrarlo de alguna forma, ¿no? Exacto. Tenemos que demostrar que somos una pareja real y eso se demuestra con documentos, ¿vale? O bien certificado de matrimonio, certificado de pareja de hecho, o bien con documentos varios, tipo billetes de aviones, emails, fotos, eh, cuenta en el banco… Eh, no sé, el recibo del alquiler, recibos domésticos, el móvil, el gimnasio, ¿vale? Que vaya a nombre de los dos, ¿de acuerdo? Vale. Mínimo tenemos que enviar documentación de hace, de, nos tenemos que remontar a un año atrás. No sirve con enviar el billete de avión este mes o la cuenta del banco que abrí el mes pasado. No, eso no es suficiente, ¿de acuerdo? Las parejas vale, que estéis perfecto. interesados, escribirnos pues, os daremos muchos ejemplos y opciones. Muy bien. Eh, María, Ahora. Límite de edad, Chardona, sí, Isa, que preguntan. Límite ah, de edad, no hay, no hay límite de edad, ninguno. Perfecto. Pregunta. María, eh, tu, tu aventura en la furgoneta. Ha habido varias preguntas también. Que ¿Cuánto te cuesta la furgoneta? ¿Que si necesitas un permiso para dormir en la furgoneta? ¿Por qué decidiste irte a la furgoneta? Vale. Porque a es ver. una aventurera, eh... María, es una aventurera. Exacto. Sí, sí, a lo mejor lo vi raro, pero uno de mis sueños era eh, vivir unos meses en una furgoneta. Entonces, como vi que en Australia mucho, mucha gente lo hacía y era el sitio perfecto, pues decidí dejar mi piso, bueno, mi habitación en la casa hippie y mudarme en una furgoneta. Entonces, lo que hice fue empezar a buscar, desde que llegué a buscar furgonetas, me informé más o menos de los precios que tenían... Vale, eh, la mía me costó 5.000 dólares, vale, pero me compré una furgoneta del 2002, vale, o sea, bastante nueva y con 200.000 kilómetros, vale, que en Australia normalmente las furgonetas son viejas, vale, puedes encontrar furgonetas por eh, 1.000, 2.000 dólares, pero claro, te la juegas, o sea, son furgonetas viejas con muchos kilómetros, entonces yo preferí gastarme un poco más de dinero sabía que antes de irme tenía que venderla, o sea, es un riesgo, ¿vale? Pero, eh... Pero es algo muy común, ¿eh, María, en la compra Exacto. y venta de, sí, sí, sí. de coches de segunda mano y de furgonetas es algo muy común, yo no sé, ya sí. he tenido como tres o cuatro coches, ¿sabes? Porque bueno, siempre van, van surgiendo nuevas oportunidades ¿no? y vamos comprando y, y vendiendo. ¿eh? Exacto, y realmente... yo la compré... La compré desde que llegué al mes y medio, ya tenía la furgoneta y luego para venderla eh, la puse en venta y a la semana ya la tenía vendida. O sea, hay un, un tráfico de furgonetas que no os lo podéis imaginar. Mucho. Todas las cosas de segunda mano se venden en Australia, todo. Puedes comprarte bicis de segunda mano, una guitarra, un colchón, una cama, coches, eh, lo que sea. Hay de todo, ropa, Exacto. mucha ropa también. Y al hay final, de todo. Y al final la vendí por lo mismo que, que la compré, o sea que al final eh, fue una inversión al principio, pero luego recuperé todo el dinero. Y hay gente que pregunta también si es legal o ilegal dormir en la furgoneta. En teoría, en teoría es ilegal, ¿vale? Pero mmm, todos lo hacemos, ¿vale? Depende de la zona. También hay que, hay que remarcar que depende de la zona. En las ciudades... Sí que está, bueno, en Byron, por ejemplo, que es donde vivía María, en la calle no se puede dormir dentro de ningún coche, ¿vale? Pero en Australia, al igual que en Nueva Zelanda, lo tienen muy bien montado y tienen unas áreas, unos descabados, unas zonas habilitadas para los que viajamos en coche o en furgoneta o en autocaravana para hacer noche y dormir, ¿vale? Hay una aplicación de móvil, ¿vale? Para los que tengáis smartphone, se llama, en Australia se llama Wikicamps, eh, vale, 7 dólares, si no recuerdo mal, y te indica todos los lugares eh, en los que puedes hacer noche de forma legal, ¿vale? Ojo, leer los comentarios, ¿vale? La gente va colgando comentarios porque hay veces te dicen, aquí se puede dormir y luego no se puede y te multan y las multas no son baratas, ¿vale? Mirarlo bien, sí. yo, yo estuve un mes viajando por la costa este en coche y yo, tenía, yo no tenía una furgo como María, yo tenía un coche familiar, eh, me compré un colchón de segunda mano, me costó 10 dólares súper barato, me metí todo la cocinilla, el camping gas, todo y estuve un mes recorriendo toda la costa este, de Kent a Sydney y dormí todas las noches en un lugar diferente y no pagué ni un dólar ¿vale? cada Exacto. noche dormía en un lugar distinto sí. pero sí. Con, la, con la aplicación, ¿eh? con el Wikicamps y fiando, lógicamente antes de aparcar de que se podía hacer noche ahí Exacto, lo que vale. quería decir yo es que dormir en la calle o delante de una casa privada, sí que no, no está permitido, pero como dice ahí hay sitios, ¿vale? que se tienen que buscar o tienes que informar que sí que está permitido, ¿vale? normalmente es, son sitios que están un poco alejados de la playa, de los, de los sitios eh, vale. donde la gente donde hay tráfico, ¿vale? pero se tienen que buscar pero están allí. Exacto Aparte, en Australia ya veréis, hay un montón de, de áreas de servicio, un montón de barbacoas públicas, barbacoas para hacer tu, tu, tu carne, tus hamburguesas, están limpias, la gente respeta mucho. Es otra mentalidad. En Australia hay otro, y hay, otro tipo de cosas. Hay baños públicos y duchas en todos claro, los sitios. Duchas, o sea, es es perfecto. Sí. Chicas, yo estuve durante el mes, perdona. Es que nos ponemos a hablar de nuestras experiencias. mucho. Es que ya llevamos casi dos horas y bueno, yo me quedaría mucho más rato, pero supongo que la gente tiene hambre, quiere cenar, quiere dormir. Así que hay algunas preguntas que no nos va a dar tiempo a responder. Os vuelvo a recordar que nos podéis contactar por email y os responderemos lo antes posible. Eh, yo creo que... Que bueno, que ya ha llegado el momento de dar paso a, a Marta. Vamos a buscar beca, beca, beca, beca, beca. beca. Ahora, viene, ahora viene lo bueno, chicos. Sí, que hay gente que está diciendo por aquí, ¿me tenéis enganchado por la beca? Venga, ¿cuándo vais a hablar de la beca? Ahora, <risa> ahora. Pero a ver, quiero verlo en el chat. ¿Quién quiere beca? ¿Quién quiere beca? Todo lo bueno se hace esperar. Exactamente. Ahora, ahora, ahora. La beca? ahora. <risa> Hombre, yo, yo, quiero yo, yo quiero otra. Yo también. Para mí. Yo también, yo también. Vale. Mira, mira María, toda la gente que quiere la beca. Ya, ya. <ríe> Marta. Yo, beca. Hola, Marta. Está entrando Hola. Marta. Está entrando Marta. Tarda un poquito más porque Marta está en Australia. güey. Esa Leona! Hola, Marta, Marta. Buenos días. Estamos repartidas. Buenos días. Gracias las... por el madrugón. ¡Hola, Leti! ¡Hola! ¡Hola, Marta! Dicen. Marta, me habla. Es ¿Cómo están, chicas? Salir, Muy bien. bien. ¿Me oís? Perfectamente. Sí. No, Muy bien. No, creo que los chicos del de chat sí, también se te escuchan. ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. La gente bien. esperando este momento. Muriendo de hambre. Oye, a mí se me ha pasado rapidísimo. Eh, cuando queráis hacemos otra, porque es que nos quedan tantas cosas que explicar. Os lo prometo, eh? ¿no? Se me ha pasado súper rápido. Yo también tengo mucho... Palique, ¿eh? También lo tengo que decir. Sí, sí, sí. En eh, anunciamos las siguientes. Me ah, he despertado perdido. a las 4 de la mañana, que son... Uh, son las 6 ahora mismo. Se está haciendo de día y tengo dos horas aquí escuchándos. A ti no te cuesta tanto madrugar, que tú eres muy madrugadora. Marta es de las que a las 6 de la mañana ya está surfeando, así que un par de horitas antes y se levanta siempre Yo antes. Quiero. ¿no? para conectarse y ver los mails y la gente que pregunta y tal, o sea que Marta es súper maravillosa. Perdona, pero para mí estás abajo. ¿Ah, sí? sí. Para sí. mí estás aquí, en este lado. <risa> <Esos> <risa> de la, los de ¡Mira! la familia. Oye, muy bien, ¿no? que me pongo. <risa> beca, beca, beca, beca, beca, beca, beca. Beca, beca, beca, beca. Venga, cuéntanos, Marta, cuéntanos algo de la beca. Nos emocionamos aquí... Eh... Aquí las chicas. Bueno, os explico, vale. Eh, voy a ser muy breve. Os voy a dar, os voy a explicar un poquito eh, cuál es el, el premio, básicamente, y qué, eh, qué tendréis que hacer para conseguirlo, vale. Así que tendréis una información privilegiada y podéis ir pensando ya lo que vais a responder para ganar la beca. Um, eh, primero de todo, el premio, chicos, son 12 semanas de escuela gratis en Sydney, en Ability, que es una de las escuelas, os diría, una de las mejores eh, en Sydney, um, que está en el centro. Eh, además, tenemos vuelos de ida y vuelta incluidos, con lo cual... ¡Uh! ¡Madre de Dios! eso sí. Singapur. Eso sí. Uh, chicos, yo sé que hay mucha gente eh, de Latinoamérica, ¿vale? Mucha Marta. Muchas. Tenéis que saber que los vuelos son salida desde Barcelona, Barcelona, Sydney, Sydney, Barcelona. Con lo cual, si sois de México, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Perú, de donde sea, tendréis que volar hasta Barcelona para, eh, para conseguir esos vuelos. De todas las formas. Yo, que el año pasado estuve en Colombia, os aseguro que sale mucho más barato ir Colombia a Barcelona que Colombia a Australia, ¿vale? Con lo cual, eh, no pasa nada, no pasa nada. Pero es que además hay más, hay algo más. Y es que hemos conseguido que un hostel, que está un host backpacker, supongo que ya me entendéis, eh, nos dé no, siete tenés. noches de alojamiento gratuito, ¿vale? Es decir, no, que además no, de los vuelos de la escuela tenemos alojamiento durante siete noches para que podáis llegar relajaros y en esos siete, en esos siete días podáis encontrar alojamiento ¿vale? Evidentemente Sí, como dice María, evidentemente ¿vale? Eh, cuando lleguéis además tendréis eh, ayuda del colaborador ¿vale? Os pondremos un colaborador a vuestra disposición que os ayudará con la cuenta bancaria, os recibirá en el centro de Sidney, os acompañará hasta el hostel eh, y os explicará un poquito las zonas para, para, para buscar trabajo, eh, Marta, para vivir, etc. Perdona, Marta, te preguntan que cuántas becas hay. Solo hay una, solo hay sí. una. <risa> es, es, de momento una. A ver, señores, es una beca valorada en 6.000 dólares, con lo cual no es tan fácil, llevamos meses preparándola. Eh, y claro, normalmente es de escuela, solemos hacer estas... billetes escuela el, a, el es, billete de todo ¿vale? es, que es, es un mucho. trabajo que aquí las chicas de osi youtube que son y María me han estado hemos estado trabajando muy duro para conseguirlo eh, cada tres o cuatro meses hacemos una beca Diferente, ¿vale? Esta vez eh, el, el lunes ya lo veréis, ¿vale? ¿En qué consiste? Os voy a dar una pista, ¿vale? A partir del lunes a las 9 de la mañana, hora española, calcular si estáis en ya Chile, México, Argentina, eh, a las 9 de la mañana en punto colgaremos el concurso en nuestro Facebook, ¿vale? Tendréis que ir a nuestro Facebook de OSI YouTube y ahí encontraréis una aplicación que pondrá metido a Australia, me parece, ¿ISA? ¿Pondrá metido a Australia? Pues, pondrá de me piro a Australia, si no me equivoco, sí. Vale, bueno, si no, os pasaremos el enlace. Y ahí va, para que empecéis a pensar, ¿vale? Eh, la pregunta, os pues van a hacer una pregunta, ¿vale? Y la pregunta va a ser, ¿qué objeto os llevaríais a Australia con vosotros? Si solo os pudierais llevar uno, ¿vale? Eh, podéis ir pensando... ¿Quién va a ganar la beca? La beca la va a ganar quien sea más original y creativo, ¿vale? Y eso lo elegiremos todo el equipo de OSI YouTube, ¿vale? Puede participar cualquier persona, cualquier persona mayor de 18 años y da igual de qué país sea, ¿vale? Si sois colombianos, mexicanos, si estáis en Inglaterra, los únicos que no pueden participar los que ya están en Australia, ¿vale? Porque como ya estáis en Australia, ya habéis tenido esa oportunidad y queremos dar la oportunidad a alguien que realmente, eh, pues, pues no lo haya vivido. Eh, veo que preguntáis si, si tiene que ser menor de 30. No, puede ser de 18 hasta 80. Me da igual sí. la edad que, que la edad que tengamos, ¿vale? Eh, a ver a si tengo algo años. más. Menores de 18, de 18 años, chicos... Sí, menores de 18 en no. este caso no, no es posible. ¿Vale? Eh, eh, ¿Qué más? Bueno, ya está, simplemente que lo estamos preparando todo, trabajando muy duro este fin de semana para que todo esté preparado y listo para el lunes. Eh, ah, sí, que vais a tener que reclutar gente, ya lo veréis, es muy fácil de participar, ¿vale? Eh, solo tenéis que seguir los, pa los pasos, pero para participar, además de, de ir eh, el concurso, tendréis que reclutar a tres amigos para que, para que participen con vosotros, ¿vale? Así que ir pensando a qué amigos vais a reclutar, ¿vale? Eh, Perdona, Marta, los que Marina, estáis... Perdón. Perdona, Marta. Que Mar Marina pregunta si con la beca eh, se puede llevar a su pareja, ¿vale? Sí se puede, porque lógicamente el visado de estudiante, o sea, el visado de pareja... y la al visado de estudiante, así que en este caso la persona que gane la beca si se quiere llevar a su pareja, lógicamente, pero tendrá que hacer, eh, hacerse cargo de los gastos que conlleva eh, llevarse a la pareja, ¿correcto Marta? Correcto, y luego otra cosa, y es que veo que preguntáis, eh, el concurso durará 10 días, ¿vale? Se cerrará el siguiente miércoles de la semana siguiente, así que tenéis 10 días para pensar. Sobre todo, ser originales, por favor. No me pongáis que os vais a llevar el bikini a Australia. Ponerme algo diferente. Además, vais a tener que poner unos hashtags. Eh, pero ya, eso ya lo veréis en la aplicación. Tampoco os voy a explicar aquí todo. Pero ser originales, ¿vale? Eso Es lo que tenéis que hacer. Tenéis que claro, porque, pensar Marta, que va a. ¿quién, quién, o sea, ¿Quién va a ganar? ¿Cómo se sabrá? ¿Cómo se elegirá el, el que va a ganar? El pues más elegir, nosotros, sí, nosotros lo que vamos a hacer es leer todas y cada una de las respuestas, elegiremos, me imagino que las 30 finalistas eh, y de esas 30 finalistas sin el nombre, es decir, nosotros no vamos a saber quién hay detrás de cada una de las respuestas, elegiremos el equipo, elegiremos la que más nos guste por votación, ¿vale? ¿Lo habéis entendido Marta vosotras, chicas? Sí, Marta, te preguntan que la beca para cuándo es, para qué época del año, cuándo se puede usar esa beca. En la beca tiene una duración de un año, ¿vale? O sea que si, por ejemplo, eh, sois los ganadores, uno de vosotros es el ganador de la beca y lo sabríais eh, en, en un par de semanas, pues si os queréis ir en junio, os podéis ir en junio, si os queréis ir en septiembre, os podéis ir en septiembre, os podéis ir en enero, cuando queráis, pero dentro de 12 meses. Perfecto. Creo que se vale. preguntan también si se puede participar más de una vez. Bueno, yo creo que más o menos hemos contestado a todas las preguntas. No hay becas para menores sí. de edad actualmente, no, Laura. Creo que ha sí, sido sí, una Laura que nos ha preguntado. ¿Oís los truenos? ¿Sí? ¿Está tronando no. aquí? ¿Algo, sí. ¿Sí? ¿En sí. Australia? Está cayendo. Sí, sí, está cayendo una y va toda la noche bueno. lloviendo, pero... pero... En... Muy heavy. En Barcelona también llueve, ¿eh? Marta. También está lloviendo en estos momentos. Oye, Leti, ¿cuándo vuelves? Pronto, Marta. Me muero de ganas por volver. Tengo muchas ganas, pero tengo mucho trabajo aquí. Tengo Costa rica. Bueno, tengo los, los nuevos proyectos que tenemos en marcha con Osi YouTube requieren que me quede unas semanitas más en, en Barcelona, así que, bueno, volveré pronto, Marta, volveré pronto. Oye, os okay. echo de menos. Pero claro, si tengo que trabajar aquí melonas. también, por cierto. Y nosotros también, también tenemos muchas ganas de ir. Estoy... muchos Tenemos muchos estudiantes que, de Barcelona, muchísimos, y bueno, les estoy ofreciendo a todos la posibilidad de quedar un día entre todos y vernos en Barcelona y, bueno, ir a tomar una cerveza y reunirnos. así que a todos los que seáis de Barcelona hoy y alrededores, chicos... Ya lo publicaremos, ya lo comentaremos, pero os animamos a, a que vengáis y bueno ya. nos conoceremos en persona. Está Cristina que acaba de... La, la veo en el chat, que trabaja con nosotros. ¡Hola, Cris ¡Hola, Cris! <risa> Ahí está. Oye, al final... Eh, Quedada en Barnas, del chat, si es pronto. Mío. Junio, en sí. junio, veranito, cervecita... Ah, mm. <risa> sí. <risa> eh. Eh, chicos, eh, no sé si hay algo más, me dejo algo eh, en cuanto a la beca, estar muy atentos, ¿vale? El lunes estará todo listo a las 9 de la mañana, hora española. Ah, y otra cosa, si vivís en España, mirar. compraros quedamos. el mundo. Marina, la beca, come? Espera que están preguntando a varias personas si solo se va a poder participar en la beca eh, a través de Twitter. No, la aplicación de la no, beca estará ¿es en es nuestro Facebook? Facebook. También se puede Facebook. participar a través de Twitter, pero la aplicación estará en nuestro Facebook. O sea que sí, sí, Facebook. es Facebook mayoritariamente. Uh -huh. eh, no sé si que estaba diciendo, así ah, que en junio lo más seguro es que hagamos eh, un poco... Ese. Voy a ir a España, voy a ir a España a ver a mis chicas. Uh -huh. eh, estaré por allí, espero, en un mes más o menos. Y ¿Haremos, yo una creo macro que en Haremos una macro quedada en Barcelona Espero hacer otra en Madrid Y en algunas ciudades sí, españolas Sí, Podemos eh, hacer una gira por toda España yo veo que Lisa me Madrid. dice si voy a ir a México ¡Ay! Y yo quiero ir a que... México también Dios. Dios. Yo a México A Bilbao, por supuesto El País Vasco, todo el norte No nos lo ah, sí. nos un momento, nos saltamos Un momento, que me recuerdan eso, le estaba mundo. hablando, gracias chicos, estáis súper <risa> atentos, tío, qué bien. Um, si, si vivís en, en España, y los que no viváis en España, ¿eh? no pasa nada porque lo pondremos en Facebook el mismo domingo, pero compraros el periódico, que eh, eh, saldrá el tema de la beca, saldrá en el periódico, ¿vale? Así que os animo a que, a que lo compréis, y si no lo queréis comprar, no lo compréis porque luego por la noche lo pondremos en Facebook. <risa> Perfecto. Oye, a Tenerife también no me importaría ir, ¿eh, María? Eh, a surfear. Ni a Tenerife, Vamos. ni a Murcia, ni a Cádiz, no, a ningún sitio, ¿eh? Está guay. Muy bien. bien. Colombia. Eh, pues, oye, una, a, a una ruta un por el mundial. mundial y ya está. a los caños. de Meca! ¡Qué A los caños. Todas iremos, iremos. Sí. Granada, granada. Oye, chicas. No, ¿no? Eh, Colombia. Oye, eh, y Galicia, Galicia, Galicia. Claro. ¿Y nunca estado en Galicia, a a nunca, ¿Nunca es en Galicia? Tampoco. Pues habrá que ir a Galicia. Agua fresquita. Habrá que ir a Galicia. Oye, yo Galicia. quiero ir a cocias, no, pero no. Para... <risa> bueno, tú ventas primero para España, Marta, y ya organizaremos. Mira, ya ¿La tienes ya casa en Galicia. Iris te invita a Galicia. Yo tengo casa. Oye, Iris, no me lo digas dos veces, que me vengo ahí y me mudo. <risa> Muy bien, muy bien. Qué guay. Bueno, Asturias. chicas, que se, eh, se está haciendo de día y antes de me voy a ir a, a dar una vuelta que sí. ya me toca. Llevo, llevamos dos horas, dos horas dos aquí años. conectados. Madre. Sí, ha pasado volando, volando. Yo, cuando queráis, encantada, me vuelvo a conectar para explicar más cosas sobre Australia y nuestras aventuras por ahí. Oye, También. gente, muchísimas gracias a todo el mundo. Ha sido, ha sido muy divertido el chat. María, me ha encantado meterme contigo. No sé, no sé en qué lado estás. Ahí, ahí, justo ahí. Pero me, encanta, me gusta mucho esto del chat. Vale la pena levantarse a las 4 de la mañana solo para, para jugar un poco aquí. Eh, Leti, lo has hecho súper. Te explicas súper, como siempre... Isa, gracias por recoger preguntas gracias. y gracias a todos por, por estar ahí. dentro de Espero que María nos cuelgue la charla en YouTube muy pronto y lo colgaremos en Facebook. Y, y, y estar atentos porque en breve tendremos charlas específicas. Me piro a Melbourne, me piro a Sydney, me piro a Perth. Es decir, que en vez de ser tan genéricas hablaremos eh, mucho más específicamente de cada ciudad. ¿Vale? Así que os mando un fuerte abrazo. Ah, simplemente ah, añadir, aquellos que queráis eh, preguntarnos algo, recibir información, lo que sea, nos podéis escribir a esta dirección que aparece en pantalla, hello.youtube.com y os iremos contestando, ¿vale? Eh, os pedimos también un poco de paciencia porque a veces recibimos muchos correos después de las charlas, recibimos una avalancha de correos... Y claro, eh, vamos contestando a medida que vamos recibiendo. Nos gustaría contestar a todos en el momento, pero es imposible, así que os, os con, contestaremos en la máxima brevedad posible, pero ser pacientes, por favor. Ya está. Ya está <risa> pues nada. ¿eh? Oye, que un abrazo. Estoy en Adiós Barcelona a todos. actualmente. Exacto, un abrazo Adiós. a todo el mundo. Muchas sí. gracias por conectaros estaremos de vuelta muy muy muy prontito atentos al espera, Facebook y al resto espera. de redes oh, qué ha pasado ¿Qué mira, mira mira mira se vuelve loco Pato. <risa> <risa> María más, más vídeos vale chicos Para Facebook Besos que todos. vamos Muchas ¡gracias!